Buenas tardes. Quiero testificar que tenía dolor en los brazos, hombros, y los dedos. El dolor después de la oración ha desaparecido. Doy Gracias al Señor y también en la columna he tenido dolores también. Sentí que el Señor me tocaba. Y para testificar la columna y, y varias partes del cuerpo el Señor tocó hoy que es, que era necesario porque sentía, sentía dolores en diferentes partes. Eh, la gloria es para Dios. Muchas gracias.